Candy Flow acaba con Amelia Alcántara. Están diciendo de todo. Ay, ay esa gente están acabando. Pero de todo. Pero hasta van bueno, manera personal. Mira, que vamos a ver el video, vamos a ver el video antes de comentarlo. Señores, pero para mí, Amelia, <risa> Amelia Alcántara, Amelia Alcántara. La cara de bella me pues, para un close claro. la cara de bella. <risa> oye oh, yeah. pero para mí, candy flow es más productiva que, que la misma ame? Amelia Alcántara ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo como mujer, a, no no no a mí no me gusta ninguna de las dos coge el es gancho, coge el gancho, ninguna de las dos pero veo que como profesionales Alcántara, sí, como profesional sí, profesionalmente hablando Candy Flow es no sé porque Amelia Alcántara como ella dijo nada más se pasa hablando de la otra gente cogiendo un sonido con, con el pero otro pero yo voy a hacer un live o sea como mujer, yo voy a hacer un live para decir que tú no eres bonita tampoco. Responderle. Retomarme el tiempo y perder. Prefiero un lío, un lío. No, mi amor. O que se a es que eso no me lleva a mí. Lo que la gente diga de mí no me puede quitar el enfoque de lo que yo estoy haciendo. O sea, y si me llega, que no creo que me llegue lo, eh, lo que estén diciendo o no de mí, yo lo puedo obviar fácilmente porque es que la mujer tiene que entender que hay un amor propio de por medio que debe tener cada ser que habita en el mundo, y más la mujer. Comúnmente se ve esa tiranía entre nosotras, que esto, que aquello, que fulanita dijo que yo... No te tomes el tiempo de escuchar lo que dijo fulanita de ti. Sí, ¿verdad? Pero Amelia... Porque que que tiene eso que es una pérdida de tiempo. Oye, ¿por qué vino el problema? Fue porque supuestamente Amelia dijo que Candy Flow usaba, era la que usaba muchos filtros. Es que ella habla de todo el mundo. ¿Y quién no usa filtro? Yo uso Pero muchísimo filtro. Todos usan filtro. Pero que ella habla de todo Everybody el mundo. Everybody usa coger filtro. Para un sonido con, con el otro, con Robert Sánchez. A Robert Sánchez. Ay, no, porque ¿A Robert Sánchez le dijeron que...? No, ahora, ¿en qué él, parte de la Biblia dice que es un pecado usar el filtro? Ella. Es ¿Cuál es la, el capítulo que lo dice? Para yo... En lo, ¿tú tienes que entender, Bella, en el en, en, en monte de las chapeadoras el filtro es sagrado. Ah, ¿tú me estás diciendo chapeadora? No, le digo no. yo de ella, de ella. Ay, es un sonido, es un sonido. Mundo, es, esa discusión es un sonido. están como un ching abatida de todas las frutas y quieren coger un sonidito, un chisme. dije que, que, ay, que yo te tiro. Que no, Candiflor a... no está sonando. Que mira, que yo... No, Candiflor no, pero, pero, pero Amelia está pero, que, en la red. que yo, tú sabes que yo no soy... Yo soy fea, pero... Tú no y el decirle, que le hace caso a Amelia. Amelia. El que le hace caso a Amelia también como mujer tampoco se pero respeta. Pero la más pegada también, igual que para A mí no me importa, pero, no le, ella, ella ella le pegada, pero no le aporta a la sociedad. Está en que esté pegada, pero como mujer no le aporta a la sociedad. No le aporta eso. Pero, exacto. pero, pero, pero Bella, Amelia es una mujer clara, ¿tú sabes? Sí, mi amor, pero lleva a Amelia a una, clara, a una conferencia, a una charla de empoderamiento, sí. a ver qué te va a decir. Es una pegada, es bonita, anyways. Lo que tú quieras, pero a mí gente, lo que me aporta es eso. La quieren cinco de cien gente allá la quieren cinco, te aporto yo. No, Háblale a un empresario tiene, que la lleve a ella a una maestría de ceremonia, una, a ver si te va a hacer lo mejor. Es más una tarima eh, eh, en Guayubín, que la lleve. Sí, oh, Amelia, la que está más pegada de la está pero, pegada, ¿cómo, qué, cómo, que, comunicación. Está pegada, pero te estoy hablando en esos factor, Comunicacionalmente el, hablando, ¿en qué le aporta Amelia Alcántara la comunicación? Yo estoy diciendo que la que está más pegada. Bueno, bueno, Gracias, yo Vamos al bumper Vamos al bumper Que venimos con el cemento de Néstor Flow Las cosas de Néstor ay, ay, Flow ay, ay, Hoy es ay, miércoles Así que Néstor yo me voy Trajo la suya Vamos al corte de Yo me voy. Al bumper <risa>